Bienvenidos a este su canal de Estilocracia, estimados amigos y visitantes del canal Yo soy Ricardo Domínguez Acuérdense que en este canal de Estilocracia se aprende que el estilo es algo que se adquiere con el tiempo Y en el camino no se nace con estilo Y volviendo a estas charlas desde el confinamiento que Al parecer se va a prolongar un poco más ¿eh? No crean que ya nos vamos a, a, a poder ir De vacaciones o a la playa Parece que nos vamos a estar un mes más en casa Mala suerte, ni modo Y quería conversar con ustedes Porque fíjense que yo tengo una duda muy muy seria Yo creo que todos tenemos cierta sensibilidad Hacia lo bello, hacia lo bonito, hacia lo hermoso Hacia lo sublime hacia lo que nos conmueve, por lo menos. Y en el arte, justamente se trata de eso, de, de conmovernos. En un diplomado que yo tomé de filología, el, el, el doctor, el maestro, nos decía que el arte consta de tres cosas. El artista, la obra y el espectador. Tres. Si falta una de esas, no hay creación artística, no hay arte. ¿Por qué? Porque si no, no hay artista, o no hay obra, o no hay espectadores, pues de nada sirve. Entonces, de ahí, él partía al punto que, que yo le estoy refiriendo a ustedes desde el principio. Realmente, ¿qué es el arte? ¿Cuándo una obra es bella? ¿Cuándo una obra es artística? Porque... Incluso, uno puede ver obras de arte, por ejemplo, las abstractas. Uno puede ver una figura de Picasso, que a mí me gustan, pero no a todo el mundo le gustan, porque además no son precisamente bonitas. Tienen eh, un, esta parte de creatividad, y a mí lo que personalmente, ya, ya en mi fuera interno, lo que verdaderamente me despierta la admiración es la creatividad de la gente, del artista. Si alguien es capaz, como Picasso, de pintar un toro con cinco rayas, créame, mis respetos, ¿eh? Porque no cualquiera lo logra. Igual ve uno un cuadro de Basquiat y uno dice, es arte. ¿Verdaderamente es arte? Pues yo creo que sí, porque... Le tomó tiempo, o sea, en una hora de, de básquet no, no la hizo en cinco minutos, no la hizo aventando manchones de pintura al lienzo. Tuvo que estar pensando cómo hacerlo, tuvo que estar en su mente figurando algo que pudiera representar otro algo, es decir, o un sentimiento, o un estado de ánimo, o un retrato de una sociedad, pero visto de una manera tan abstracta que es solamente una mezcla de figuras informes y colores y colores contrastantes todo eso es parte del arte yo personalmente prefiero el, el, el arte más comprensible en ese sentido si yo puedo entender por ejemplo sí, a Botticelli al mismo Salvador Dalí lo entiendo perfectamente es ese es un gran artista grande a, a Joaquín Sorolla bueno, puedo entender a Diego Rivera A la que no entiendo Calvo. Ahí sí, con todo respeto No, no la entiendo Respeto lo que dije Su creatividad, pero la verdad No la entiendo, porque además Y esto me parece muy grave Diego Rebe, Rivera pasó de ser El maestro Para ser simplemente el esposo de Frida Y la obra de Frida Realmente no es tan relevante De veras podemos Omitirla yo prefiero en todo caso a Leonora Carrington a Remedios Varo que son obras surrealistas pero pero son más comprensibles y pues, está, mire lo de Frida entiendo este sentimiento que ella trata de imponer y de imprimir en su obra y queda perfectamente plasmado pero no, no me acaba de gustar no, no, no, no me conmueve y si no me conmueve pues no lo entiendo Y lo mismo me ocurre por ejemplo con la, con la música de bandas modernas de rock Como no entiendo lo que están diciendo Claramente no lo entiendo Porque sí hablo inglés pero no soy tan bueno hablando inglés Soy muy bueno leyéndolo Pero no soy tan bueno escuchándolo Y menos cuando está cantado Y menos si atrás hay dos, dos guitarras eléctricas a, a 120 decibeles De ninguna manera voy a entender lo que me están diciendo pero sí puedo entender, por ejemplo, un concierto un de piano de Rachmaninoff, una sinfonía de males, son cosas que me gustan, o bueno, un bolero de Álvaro Carrillo, o un rock de Radio Futura, sí los puedo entender, me parece que hay creatividad, que hay belleza, pero, no sé, ¿ustedes qué opinan? Yo lo que, lo que quiero es que, entre todos, me, me, nos iluminemos y podamos entender lo primero que, queramos, que, que queremos Entender y que quiero dejar Enfatizado, es que todo artista Sea el que sea, merece Respeto, nos guste o no nos guste Su obra, la entendamos O no, yo no soy Capaz de decir que Mick Jagger es malísimo Por todavía me cae bien y creo que su banda Es una verdadera banda de músicos Pero así como esta banda hay Miles y miles y miles y miles Entonces uno dice bueno De hecho, de hecho yo ya, ya ni siquiera me molesto en Tratar de distinguir quién está tocando qué. Porque no los distingo. Y en cuanto a, a las demás obras de arte, por ejemplo, al, al gigantismo de esculturas que se dio durante el salinato, durante el gobierno de Carlos Salinas, con este escultor Sebastián, que puso un montón de esculturas de, de metal, gigantes, enormes. La verdad... La única que me parece comprensible es la del de caballito, si lo han visto en Reforma y Juárez. Ese, ese caballito es el caballito de, del ajedrez, no es un caballo como el caballito de, de los, los caballos de carreras, como eso Ese caballito es el, un caballito de ajedrez y está montado sobre una boca de los desagües de aguas negras. Que realmente cuando no estaba puesto ese caballito ahí, apestaban toda la zona y Apuesto el Caballito se convirtió en un, en, en un absorvedor de, de esos vapores pestilentes y las mandó mucho más arriba de lo, que, de lo que es el nivel donde podemos nosotros percibirlos. De esa manera fue una obra artística con un sentido urbano y social, pero es el único que sí entiendo los demás. No acabo de entenderlos, no acabo de entender que sean padres, puedo entender a Calder Ahí sí, para que vea, vea Veo la ingeniería Veo la física, la mecánica Los colores y la mano del artista Pero en estas obras gigantes hechas por encargo Madre que no Claro Me había encantado mis mí también ser Sebastián Porque la verdad Después de, después de hacer las obras nada Con las que hizo durante el salinato Le alcanza para que sus hijos y sus nietos No tengan que preocuparse Por dinero Bueno eso es todo lo que quiero platicarles el día de hoy me, me encantaría tener sus opiniones conmigo Ahí está la caja de comentarios Para que lleguemos a una conclusión Yo realmente se los insisto Respeto a todos aquellos que crean algo Para mí los creativos merecen un profundo respeto Me guste o no me guste lo que hicieron Si es creativo merece mi admiración y mi respeto ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme algo por favor que no me dejen que sea yo solo el que el que conversa ¿eh?